Eh, has ejercido un nomadismo geográfico y cultural, porque habiendo nacido en Mula, en Murcia, eh, has estado condicionado por la cultura mediterránea, pero también por la cultura castellana, dado que una parte de tu educación y de tu vida ha transcurrido en, en Valladolid. ¿no? Y desde hace un cuarto de siglo mm, has tenido contacto con Galicia, pero ya antes con Nueva York, y ahí entramos en el proceso del atlantismo. Sí, es evidente. Toda mi obra eh, tiene una parte vital en esa especie de movimientos de encontrar y de observar las culturas porque me sirven principalmente para que desde una verdad, la que yo quiero decir, mi propia verdad, en una obra, constatarla y ponerla enfrente de otras visiones de otros países, de otras personas, eh, que me darán mucho más riqueza. O sea, que es una realidad eso. ¿Qué ha significado para ti abrirte al mundo como un off eh, desde tu marcha a Nueva York a principios de los 80? Bueno, yo me encuentro cómodo ¿no? en, el, en, el, en, en ese, ese tipo de, de estar fuera de todo. No, no me interesa mucho para mí, ¿eh? o sea, me refiero al respeto máximo para todo lo que se hace, eh, creo además que es necesario, pero yo eh, solamente me miro en mi interior y lo que hago es, eh, mi marca es investigar materiales que puedan dar más fuerza a lo que yo pretendo transmitir. Y en eso, claro, evidentemente tengo que estar, o normalmente es muy difícil coincidir en ciertas modas en, con un tiempo. ¿no? Eh, además de buscar la belleza como autorreferencia kantiana, eh, es fundamental en tu obra la consideración del ser humano que haces explícito en todos los temas. ¿no? Eh, digamos que el hombre como problema, con un carácter eh, cuasi terapéutico. Sí, bueno, mi, mi visión siempre ha sido, no, ahora siempre, siempre, desde las primeras obras que tengo referen referenciadas como algo eh, importante para mí, hay dos temas, el, el más importante el hombre, el segundo la naturaleza. Por lo tanto, esa visión de eh, preguntarme, darme respuestas a mí mismo, de lo que pasa en el ser humano y su relación con la naturaleza, es la base. De, de, de mi obra. Elijo los temas cuando afloran a mi sensibilidad. ¿Qué quieres decir con ello? Pues sí, es lo que es, está unido con lo anterior. O sea, eh, los temas que yo, sí, que yo pido son preguntas que me hago que no logro resolver de una manera concreta y para eso hago esa obra. Entonces, dependiendo del momento que yo esté, en donde esté, como esté, llamo a la creación para lo que me preocupa, la pregunta que me hago. Y pueden partir desde la mayor... Eh, angustia al, al, a, la, a la mayor alegría. Eso la obra se nota, además de muchas maneras. ¿Qué papel ocupa la memoria, la tradición, en tu discurso artístico? Bueno, se ocupa muchísimo en el sentido de que en cada momento, cuando tú ves mi obra, que tiene un hilo completo, pero como afronto los problemas, por ejemplo, los problemas de la mujer o de la vejez o de respeto o de los valores han ido cambiando como todo, desde esa eh, primera parte de, que va con miedas, cómo van cambiando cuestiones que entonces eran una verdad aceptada por una sociedad, van cambiando de una manera, siempre mucho mejor, van cambiando y conformando sociedades diferentes. Eh, eso, es, eso es un poco la, la, la idea. ¿no? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que no te consideras creador de nada, solo un transformador real? Pues sí, porque yo creo que la, la creación es algo que parte ahí sí que se puede meter. Es un resultado nadie, nadie crea algo que sea nuevo en el sentido, el sentido de ruptura absoluta o de dar la visión. Eh, aquí esto hay una visión que no tiene que ver nada con los demás. Todo, todo es la memoria de, del estudio, de la preocupación. Nuestros artistas, desde las cuevas hasta eh, nuestros artistas, que han querido hacer una ruptura mucho más profunda. Si nosotros no aprendemos de, de todo lo que ha ocurrido ahí, entonces vamos mal. Solamente de eso puedes sacar, puedes sacar lo que para ti puede ser nuevo, porque es una visión personal de lo que son tus sentimientos, pero tienes el, el background de, de todo lo que ha habido anteriormente, bueno, si lo has estudiado, ¿no? Eh, ¿Sistematizas una buena parte de tu trabajo por series? ¿Es un proceso metodológico o, o surge un poco al azar el tratamiento? Las dos cosas. Las dos cosas. Mi, mi, mi obra, en principio, yo quiero hacer una obra que sea fresca. Fresca es que cuando yo ponga a realizarla, cada trazo, cada mezcla, sea fresca, que parezca que se ha hecho en un momento. Por otro lado, Pese a que ocurra eso, yo soy eh, aplico método a todo. Yo para cualquier obra que hago hago una serie. Primero la veo en el espacio, después la paso a papel en un pequeño boceto y la voy desarrollando. Incluso cuando ya tiene el color eh, esa pieza, vamos a esa, esa maqueta o ese, ese dibujo, resulta que lo que hago es que decido el tamaño, la medida la recibo. La escala para mí es fundamental. Por tanto, hay primero una metodología que así y lo segundo, el tratar cuando he hecho todo eso, está en mi cerebro de otra manera y olvidándome de todo, creo la obra fresca. Y la metodología de que hacer una serie o una suite supone que no veo en una sola obra la capacidad de la cantidad de caras que tiene una realidad, una verdad, un, un pensamiento. Hay tantas caras facetadas de forma diferente que eso es lo que depende que a veces, en vez de una obra haga una suite o una serie. Centrándonos ya en la exposición del Museo de Pontevedra, eh, digamos que entramos en una nueva asunción cultural y estética, dado que tú pasas largas temporadas, desde hace casi un cuarto de siglo, frente al mar de Bueu, frente al océano, inmerso en la naturaleza marinera, allí tienes tu estudio y, y tu casa. ¿Cómo ha condicionado tu trabajo artístico ese paisaje, esa naturaleza, la osmosis geográfica de la luz y la cultura en ese atlantismo que es un signo, un signo eh, geográfico, también etnográfico y antropológico, ¿cómo ha condicionado tu obra? Bueno, mucho porque yo soy el que elige el sitio, porque me encuentro en una naturaleza salvaje, lo más salvaje posible, que todavía queda no tan fácil en Europa, queda esto, y en América tampoco, pero que va con mi carácter, que va perfecto en la soledad. Yo creo en soledad en el estudio, por lo tanto, esa soledad me acompaña y me da una idea muy especial. Toda la historia, desde las megas o los adelantes, me da toda una idea histórica y me pongo a veces, claro, sería muy largo explicarlo. Si yo hubiera conocido Galicia de niño y hubiese leído, que yo soy un gran lector, todas las todos los cuentos y todas las cuestiones que de, de, de, del pueblo, ¿no? Contar esas historias maravillosas hubiera mi vida hubiera sido diferente totalmente en cuanto a mi obra, también como persona, ¿no? Entonces esa, ese mundo ha cambiado una gran parte, aunque siempre está depurada porque el anuncio también es es como vía de comunicación, de ideas, de culturas, de comercio, de todo. Está también en, la, en, en, en Estados Unidos y eh, pero definitivamente sí ha cambiado eh, algunas propuestas, siempre pensando naturaleza y ser humano. Eh, tu definición del atlantismo, que engloba las dos orillas, eh, en el caso gallego, eh, tu mirada es también, supone también una búsqueda y una defensa de esa naturaleza pura. ¿no? Eh, tú que amas la poesía, y yo, como comisario de la exposición, he visto un paralelo eh, con un gran poeta del mar, que es el signo de la vanguardia gallega, es el gran poeta del 27 gallega, eh, gallego, que es Manuel Antonio, ¿no? y su poemario de 4 a 4, 4, a 4 eh, que tú has leído, que realmente es el relato de una asungladura marítima por el mar Mediterráneo, y en él se ve que se refuerza la soledad que asume el poeta en el silencio del mar. Me, recuerdo? ¿Me recuerda a la asunción de tu silencio también en el estudio. ¿no? Eh, en su cuarto poema, Manuel Antonio nutre su soledad mientras divise, divisa la huella del remolino que va dejando el barco por la popa, que es el roncel o la red de ronceles a los que se refiere el poema. En realidad, es la marca del tiempo que pasa. El tiempo para recuperar la saudade, o la soledad, los anhelos, a veces esa sensación de melancolía después de la singladura, y cuyo contador inapelable ante la quietud y el silencio va a ser el tiempo. ¿no? Tal vez un presente continuo para proyectar un futuro que es el roncel, el rastro que deja la vida. Esa asunción en el poeta yo la vislumbro en, tu, en ti y en, en tu obra, ¿no? Y por eso veo que el símil de su vida artística y su condición atlántica filtrada también por un cierto mediterraneismo es eh, asimilable a la vocación y a la pasión artística que eh, ha despertado o han podido despertar en ti los años gallegos frente al mar de Bueu. Sí, es maravilloso. La pregunta es maravillosa en sí misma. Eh, claro, en, en mi obra, ya lo comentaba antes, hablo mucho de soledad y hablo de intercambiar mundos. Y el trazo, ese trazo en el mar, que puede ser el el trazo es vital en mi obra, si te das cuenta toda mi obra tiene trazos de otro tipo eh, que a veces contiene la idea o la, todo el personaje y luego se abre. Y a veces la obra tiene ese trazo casi como desecho de tranquilidad del agua que se produce cuando efectivamente un barco eh, camina y luego se deshace en nada. Es, esa especie de visión y de sentimiento que a los niños les gusta mucho ver desde popa, ¿no? Como, como funciona y que luego se deshace. Ese mismo, ese mismo elemento lo uso yo de una manera sincrética para hacer también obras que el trazo se deshace y la obra queda absolutamente sin prácticamente eh, estructura arquitectónica de la obra. Hay una obra en la exposición que es la más antigua, de eh, 1988-90, que es 101 Stone que has eh, concebido a partir de cantos rodados eh, de Rías Baixas, cantos rodados Policlums, sobre arena de la playa, que eh, plantea una relación evidente, creo yo, con tu idea de ese atlantismo, por supuesto con la Galicia Atlántica. ¿no? ¿En qué clave se interpretaste la obra? Bueno, la clave evidentemente era que es diferente, por ejemplo, a lo que hago en este momento, o hace cinco años, diez años, con piedras, con piedras... Evidentemente encontradas, que la naturaleza, por rozamiento o por infinidad de cosas, de unas formas, en esa, en esa colección de obras, esa estelación de, de 101 piedra lo que hago es no tocar la piedra nada. En las otras sí. En las otras pretendes ser como encontrada, aunque está tallada. Bien, en la primera parte, en 101 Stone, lo que hago es elegir, de, dentro de ciento de piedras, Pasé muchísimo tiempo, casi dos años, buscando cada piedra para el boceto que yo tenía preparado, que estuviese más o menos en esa línea, y, y eso fue lo que marcó el encuentro de naturaleza casual, que lo para muchas cosas a veces, con el sentimiento que yo quería aportar a esa pieza. Sentimientos que hay de cuando era niño, iba con mi padre a coger piedras. Sentimiento yo que si hablas con mis hijos, he repetido igual, desde pequeños, eh, una parte de la playa es encontrando objetos o sobre todo piedras que les llegue a ellos o a mí. Y a veces, cuando íbamos con cargados de pequeñas piedras, porque ellos iban eligiendo cosas más pequeñas, eh, yo ya estaba en un proceso de emociones, sobre todo con mis hijos eh, y sobre todo con mi padre, eh, para poder hacer este tema. Aquí el sentimiento ha sido diferente porque ha sido mi encuentro con la cultura gallega y a partir de ese elemento hacer también un sincretismo entre personas. Hay algunos elementos que parecen, aunque no parezca, parecen cabezas, que tendrían, que tendrían nombre y apellido en este momento, que yo no, no, no voy a decir. Que me ha producido una cantidad de emociones y descubierto una cantidad de cosas, y a veces no son intelectuales. Son gente del pueblo, e incluso hay un par de piezas que pertenecen a una persona que no sabía leer ni escribir, pero que eran sabios en, en lo que era la vida. Eh, aunque sus referencias pueden parecer evidentes, series como playas, ¿no? casi ronceles de huellas eh, del mar, eh, y bateas, que es un reflejo, yo lo veo, como del atlantismo lumínico, que están acariciadas por la niebla azulada. ¿A qué intenciones eh, responden igualmente? La emoción. Ahí, en este caso, la emoción. Yo contemplo durante muchas horas el mar. Enfrente de mí hay bateas. Y la, el, el cambio de paisaje, por lo tanto, de cómo tú absorbes lo que tu, tu, tu día a día, o sea, cómo estés ese día, produce diferentes formas de verlo. Y en ese momento que yo eh, estaba en un momento emotivo con, con, con lo que era la naturaleza, con lo que, me, lo que yo me imaginaba de esas bateas, yo voy mucho entre ellas, ¿eh? en barco, y eh, entonces quise reflejarme de manera sencilla y fresca, Dos cosas muy, muy, muy, muy poquitas. Por ciertas líneas, intentando quitar todo lo que sobra. Y el color da el momento de mi visión pasional e interior de ese momento. Meigas y Atlantes vuelven a remitirnos a un peculiar atlantismo. ¿Qué relación tendrían estas iconografías míticas, mitológicas? ¿no? La gallega encantadora y el Atlante mitológico, al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros los pilares de la tierra. Todo eso es las historias, eso, eso responde a todas las historias que yo he conocido, eh, en principio, un poco cuando era pequeño y con profundidad, buscándolo, todo lo que cae en mis manos, sobre todas esas leyendas que para mí son una fuente de, de, de, de gozar, de, de ver, de, de ver paisajes interiores que me interesan, claro, muchísimo. Eh, me interesaba la filosofía, has explicado antes, los demonios de eh, Van Zane, se refiere a Van Gogh, eh, la suite de la nave de los locos. Me interesaba que, eh, intuir las referencias, hay una historia detrás. Sí, la nave de los locos, la suite que llamo la nave de los locos, encierra eh, ilusiones, sueños, rupturas, eh, demonios, todo lo que en un artista, eh, lo convierte y, y lo da la personalidad. Es sorprendente lo que hay. He conocido en, en mis lecturas y en todo mi apasionamiento de conocer eh, la vida personal de, de la gente, en Vicemango, evidentemente, desde las lecturas de las cartas a, a su hermano, Teo, o incluso los elementos que da como conversación que se han recogido entre su médico y él, me dan la idea de unos demonios, que está, eso lo sabe casi todo el mundo, unos demonios que tiene él a través de su vida en confrontación con su obra y en confrontación de la inseguridad para realizarla. Eso es la pasión de cada artista, elevado a unos elementos de angustia tremendas. Eso es lo que representan los siguientes de Vicen, como van a ser otras obras de otros artistas. Eh, Guerreros gigantes y duendes eh, y almas encerradas, que son piedras eh, polígromas también, ¿tienen alguna relación etnográfica con, con Galicia también? Con el sí, claro, claro, claro, evidentemente. Eh, tienen toda la relación, porque además es de, el elemento casi de... de, de bueno, yo, yo, si tú vas al monte, en ciertos montes, hay veces que en mi forma de ver... O de, ...o de ajustar lo que, lo que veo, hay trozos y elementos que salen directamente de las obras. Por lo tanto, la referencia de, de la creación o de la inspiración de esa obra... ...parte de un elemento natural que existe. Y con eso es lo que creo eh, esa, esa referencia. ¿no? En el silencio de las piedras, o donde vive el agua y el verde donde recuperas el granito y el acero, eh, obras hechas eh, durante la pandemia, ¿existe una remisión, como tantas veces haces, al granito de Galicia? Sí, bueno, el granito de Galicia es uno de los, de, de los elementos, para mí, más vitales que existen, ¿no? Eh, eh, y sobre todo el granito de lo que aquí se llaman bolos, que son granitos muy muy comprimidos, que aparecen siempre entre la arena, no es de, una, de corte ni, ni a esto. Y para mí tiene un valor especial y un interés, porque en, en, en, en, en esa idea de naturaleza, lo más puro, el cómo, aparte, da miedo siempre meterle mano a eso, en cómo incorporar, sin tocar muy poco, a la propia obra. ¿no? La serie Pieles tiene mucho de Eugé Trouvé, de roncelo, de huella, de soledad, de saudade, ¿no? utilizando el lenguaje de mar Antonio, y parece remitirnos tanto al origen del arte como al carácter aleatorio que defendía Duchamp. ¿Con qué intención está esto? La intención es simplemente la vida y la muerte. En este caso, el material principal está en, eh, en un trozo de, de cana, de, de, de, de palmera, que se ha muerto, que se ha caído. Y los, las formas que acompañan, absolutamente naturales, muertas también, que aparecen en la playa o en otros elementos, me dan el sentido más a la vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo lo transformo dándole un proceso, un proceso de conservación potente donde yo puedo incorporar palmas de forma diferente y otros elementos. Y lo que simula para mí es un poco el recuerdo... De África, de cómo aprovechan eh, ciertos artistas, de, bueno, art artistas no, eh, son artistas, pero son, me refiero de personas del pueblo con fines eh, más bien religiosos o más bien de tipo de la muerte, cómo aprovechan elementos que nunca están cortados, que son eh, fases muertas, para hacer sus máscaras. Y aquí la máscara yo otra vez sincretizo para volver a hacer. Una personalización de gente que, que, como toda una sociedad, se pone unas y una vez cuatro y cinco máscaras. Entonces ese es el juego, ¿no? De algo que ha muerto, darle una nueva, un nuevo sentido, una nueva oportunidad y que, si es posible, quede ahí para siempre.